Sabes que se está usando mucho eh, hablar de la vida privada, de la infancia, de, de, del pasado. Este, así que tenía muchas ganas de trabajar con vos la historia, sobre todo por el peso que tiene tu historia y uh -huh. tu infancia, pero porque sí, porque a mí lo que más me interesa es el niño. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá. No, gracias a vos, Silvia. Gracias. De la mano de tu niño, justamente, que es con quien voy a querer hablar. ese niño de hasta los siete años, me parece que este, uno se forma y, y te formaron como lo que sos. Después uno se deforma también. Un poco, ¿no? Sí, un poco. Y uno se transforma también, ¿no? Porque Igual. no es solo lo que hicieron de nosotros, sino ver qué hace uno con eso que hicieron, ¿no? Este, así que quería pasearme por ahí, pero tengo ganas de que tu cuerpo me lo cuente. No, no de que me lo cuente tu razón, tu idea, tu, tu, tu recuerdo acerca de lo que te parece que es. Dicen que hay una memoria celular. Yo creo en eso. Dicen que la mano recuerda lo que registró. Que la mano recuerda aquello que acarició, aquello que tocó, esa... Ese momento donde firmó la escritura de la casa, ¿qué sé yo? algo que fue importante, que, que la mano tiene una memoria, que el cuerpo lo tiene. Entonces, eh, yo quería pedirte que te toques la mano con la que escribís, vos sos diestro, escribís con la derecha, que tocando un poquitito así la mano pienses en 10 años atrás. 10 años atrás, 53. Ok, 53. ¿53? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué, qué tocaba tu mano? ¿Qué... No, y hace 53 años es como que uno revé muchas cosas pasados los 50 años de, de su vida y, este, y empieza a hacer los cambios necesarios. ¿No es cierto? Yo tuve dos etapas muy importantes en mi vida este, respecto a lo personal. Y este, luego de los 50 fue una. Fue una de ellas donde el establecer, eh, establecerme en pareja, este, establecer las conexiones con mis hijos, eh, inclusive solucionar eh, temas familiares que, este, que sueltos, muchas veces... de Que muchas veces por, por ignorancia emocional este, uno toma decisiones equivocadas y, y como yo soy un tipo de que continuamente... Eh, me gusta disculparme cuando estoy equivocado y me gusta hablar cuando creo que tengo razón. Este, lo puede solucionar por esos lados. Eh, y después eh, establecer una familia eh, con mi actual esposa, Coronabela. ¿Cuánto hace eh, que estás con ella? Eh, y ya hace, más o menos, 10 años. Este, ha sido muy importante eh, en establecerme yo como. Como hombre, ¿no? Mm. Y decir, hasta acá llegaron ciertas cosas. Claro. Ah, ¿te pusiste un límite? Me puse. Dijiste, bueno, sí. vaya para adentro. Nada, pa claro, Nada tan sí, grave, ¿viste? Sí, Nada tan grave, pero sí, cosas sí. Que, que lamentablemente pasaron a lo largo de la vida de uno. Y bueno, y, y creo que yo estaba en ese momento. Mm. Estaba en ese momento. Vos sabés que la palabra pasaron este, me resonó, la, la vi claramente cuando la dijiste. Pasaron. A veces las cosas pasan y uno no las puede agarrar o no las puede tener. Siento con lo que contás que pudiste, que dijiste, no, pará, pará, pará. Eh, ahí viene otra, ahí viene otra cosa, una etapa que la voy a manejar yo. Ahora déjame que la voy a manejar yo. Me parece que después de los 50 dijiste voy a poner ciertos límites o, o voy a agarrar la rienda y voy a manejar yo el caballo. Eso entendí. Es eso. Sí, sí, porque cuando uno es bastante más joven está muy dependiente de, de, de los demás, de qué, del qué dirán, de, de un montón de fantasmas que, que creo que, que son absurdos, que a veces no te permiten este, avanzar, te ponen claro. trabas, ¿no? Claro. Y máximo cuando vos venís de, de toda una historia donde como que dependiste de factores externos. Claro. ¿No? Y, este... y bueno, eh, ahí es cuando yo sentí la libertad de, de poder decir no a muchas cosas, de poder enfrentar lo que tenía que enfrentar más allá de que fuese negativo para mí desde otro lugar. Esto era más sí, importante. Sí, que no te convenía por ahí. Que no me convenía sí. por ahí económicamente o, o laboralmente, lo que fuere, pude decir que, que no estaba de acuerdo a quien se lo tenía que decir, a costa, ya te digo, de de lo que viene después, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, entendí que esa era la salida y ese era el camino. El también saber decir no. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y, este, y bueno, y fue, fue ¿Y muy ¿Y qué te dio ese coraje? Porque viste que a veces es algo de afuera, que es una zanahoria que nos hace ir hacia ese lugar. ¿Qué te dio coraje? Viste que a veces se hacen clic las cosas en la vida y, ves, mm. y, y, y no te das cuenta sí, del porqué. Sí, que ni porqué, siquiera sabes cómo fue que se fueron que los Que ni orneando. siquiera sabés cómo se fueron, exacto. Claro. Este, Qué sé yo, eh, durante muy, muy chico, eh, te vuelvo a repetir, uno dependía de muchas cosas. No sabía si, si dependías con gana o con desgano, claro. este, pero como que la ola te llevaba. Claro. ¿No te llegaba y te llegaba? Sí, te en tu llegaba. caso un tsunami también, porque una historia pesada, Ruchi. Sí, escucha. sí, bueno, sí. Este, este... Ya, ya el apellido es un peso. Sí, muchos años muchos años de terapia. Claro, <risas> me imagino. Claro, eh, claro que sí. Qué sé yo, en algún momento un poco más chico, a los, un poco más chico, ya un hombre, ¿no? Treinta y pico de años, treinta y seis, treinta y siete años, logré bajar a Dios a la tierra, Dios Padre, sí. a la tierra, este. Eh, y ahí también me cambió mucho mi vida. Viste, cuando, cuando vos tenés un padre o una madre muy fuerte, lo que fuere muy fuerte, y sobre todo tan pública. Este, y con un final tan trágico. Y vos tan chico. Para colmo. Claro, claro. y vos tan chico, inclusive, claro. es como que lo tenés allá. Claro. no y, y lo que fue en mi vida fue muy malo eso. Claro. Porque no me daba libertad de, de ser yo. Claro. ¿No es cierto? Hasta que un día. Recuerdo vivo al, al terapeuta. Y digo, ¿de qué voy a hablar hoy? Viste cuando vas y decís. Cuando estaba yendo. Hace cuando estaba tres. yendo antes de llegar. ¿De qué hablo hoy? Viste que a veces pasaba, vas a eso. Y bueno, fue la sesión. Ese día, la mejor. Donde explotó todo. Por supuesto para bien, ¿no? Porque uno creo que que a los padres tiene que verlos como tales, como padres que son. Y como y, humanos. Y como humanos con sus aciertos y sus errores. Y el, el endiosamiento no es bueno. No es bueno porque en definitiva el Osar de es seguir una guía que quizás este, no es la de querer seguir vos, ¿no? Y este, logré hacer eso y después acomodar la cosa y me di cuenta que sí, que yo quería seguir esa, esa Claro, esa mirá guía, loco. Por decisión profesional. Claro, claro. Y, qu y quizás era lo mismo, pero era ¿sabés mismo. qué? Sentías que vos estabas manejando. Pero desde ¿no? mí. Mi... Claro, desde vos. Qué hermoso. Vamos a la mano. A ver qué te dice ese pibe adolescente de 20 años. ¿Y 20 años? ¿Qué hacía? ¿Estudiabas qué hacía a los 20? No, hacía? yo tuve. Eh, yo terminé. Fui la primera generación que hizo la conscripción a los 18. Ah. Eh, estaba en quinto año. Eh, tuve que dejar el quinto año para ir, para a, ir a, a la, la conscripción. Luego, cuando iba a, a retomar, me reincorporan por el conflicto del Beagle. Ajá. Estuve tres o cuatro meses en el sur también. Este, eso también pegó mucho en mí todo eso, ¿no es cierto? Eh, aparte, me tocó la ofensión en un momento muy difícil. ¿Estuviste en el sur? ¿En el conflicto? En el okay. conflicto, sí, por supuesto. Ah. En, en el, viviendo en Vivac, un mm. soldado raso. Uh. Este Donde se vivieron cosas terribles. Terribles. Eh, no, no, no con chile, sino interna, ¿no es ah. cierto? De ver cómo se trataba a los soldados, cómo eh, lo vivía en carne propia, inclusive. Pero bueno, eh, y los 20 años fue eso en eh, mi vida. Eh, te marca mucho eso también, te marca mucho. Pero siempre fue un tipo bastante normal, este, de salir con amigos, de... Eh, de mucha militancia también, de, después de debido el, el golpe militar, y anteriormente también, eh, pero eso, eh, pinturas pintar. Eh. ah ¿Y a los 20 tenías un sí, pincel en sí, sí, yo empecé la a, pintar, mano? a pintar en, en, en, en Europa, pero ah. por loco, eh. ah. por otra cosa, a los 18 años... Eh, ¿En la calle? No, no, no, en la habitación del hotel, así... Ah. A los 18 años, quien era embajador en esa época en Londres. Este, me invitó Manuel Ancholena, me invitó a ir y fui y vi tanto arte en Europa que no sé qué me pasó. Que ah. me voy a comprar una tela y, y, no, ¿Y mi vida había agarrado pincel. Mirá. Y después seguí, dejé, seguí. ¿Te gustaba dejé, dejé? lo que pintabas? ¿Te gustaba lo que eh, salía? Sí, hoy sí, hoy sí, hoy ah. sí. Hoy ¿Y sí. hoy seguís? ¿Agarrás el Ahora pincel de vez un en poco, cuando, porque a ver. El tiempo siempre da, y está la excusa que el tiempo no te da. Ah. ¿Me explico, no? Ah. Este, pero sí, hago alguna cosa, alguna que otra. Me hubiese gustado mucho en mi vida haber este, sido más... No sé si la palabra profesional de la pintura, pero ah. algo, me gusta mucho el arte. ¿Y tenés un lugar para meterte a pintar en tu sí, casa? lo tenía. Hoy no espacio? lo tengo porque estamos en una casa muy chiquita. Este, pero sí, lo he tenido lo he tenido. Y aparte a partir iba a mi profesora Paula que es Sol, una gran pintora, y bueno, teníamos nuestro espacio ahí. Este, y los 20 años... ¿Y vos crees este... que si hoy en, en el lugar donde vivís, si tuvieras un caballete, un lienzo, un, un par de pincelitos, ¿no, ¿no le darías un toquecito? Sí, yo creo que tengo que prepararme un poco. Hoy el, el, el problema es que estoy muy metido en lo que hago, Ah, claro. Muy metido en lo que hago. Claro, sí, sí, sí. Cuando este, uno tiene toda la energía y la pasión, además. Sí, que es otra sí, pasión sí. también, claro. ¿no Si cierto? tu pasión está en otro lado, dos sí, pasiones sí. así, medio como que no se puede. Es más que si estuviera jubilado, aletargado, sin hacer nada, por ahí ahí sí, vuelve a surgir. por ahí lo agarraba. Pero en este momento estás con este, plena pasión este, de... Estás en esa etapa claro. que, que, que decís pucha, qué lindo sería vivir con, en un lugar... Eh... ¿Qué sé yo? más cercano al campo, claro, Al campo, claro, así. claro, Y, decís, la y pintar y este, el atardecer. Aparte, soy, un tipo, soy un tipo que, que me gustan los lugares amplios, el, lo verde, los árboles, la naturaleza, me encanta. ¿Ah? Siempre me gustó. Este, y creo que a cierta edad quienes pueden este, deberían experimentar de, de vivir en lugares menos... Ruidoso, conflictivos, claro, menos ruidosos. Menos conflictivos. Claro. Claro. Este... Y bueno, ahora que te estás ocupando tanto de todo lo que te ocupás, no es momento, pero por ahí, ¿no? Después, más adelante, sí, sí, sí, llevarte bien. los pinceles al campo y... ¿No? Sí, sí. ¿Quién te dice? Sí, Está es, bueno muy, es, es muy lindo. Vamos a la mano. Diez años, la escuela. ¿A los diez años? Diez años. A los diez años. Y a los diez años... Que dibujaba, dejame, que pintaba, que escribía. Déjame sí, recordar sí, un poquito, tenemos todo ¿no? el tiempo, caballero. Este, y a los 10 años yo iba. El problema, el problema es que a uno a veces se le van muchas cosas a la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo yo chico, íbamos mutando continuamente de casas y de escuelas. ¿No es cierto? Entonces sí. yo me metí di, 10 años. dónde estaba yo a los 10 años? Calculá a mi viejo, ya, mi vieja, eh, rajada de casa, andate a lo de mi hermana porque me amenazaron, lo que fuere, mi vieja con el perro y el canario. Este, claro. Entonces, er, éramos medio nómades, ¿viste? Era una cuestión de andar de acá para allá. Este, ¿Tenías canarias. Re... Sí, mi vieja tenía Canarias. Que yo recuerde nunca, eh, a excepción de, eh, de antes que mi padre asumiese la CGT, nunca tuvimos un lugar preestablecido, que si estamos acá y, este, y si por ahí vivimos 30 años, 40 años, ¿no? ya tenías en la mente que sabías que en algún momento eh, tenías que irte, ¿no? Este, hasta que falleció papá. Después, ya mi vieja, le agarró, algo le agarró con esto porque fue de mudarse siempre después también. Mira. Agarró el toque de, de, sí, sí, de sí. mudarse sí. y se vivió mudando. Entonces, seguimos mudándonos porque ella se seguía mudando. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, quizá más profundo todavía, que ella seguía escapando, ¿no? Vaya a saber claro, uno. Vaya claro. Vaya a saber uno. Oh. Este, y encima lo más raro de esto que lo hacía con alegría mira para ella mudarse era una alegría ah. eh, después falleció papá Pablo no claro claro, eh, claro pero sí era no te digo era lo de mi tía lo de mi tía Rosario oh. por ejemplo y quedamos ahí dos meses ah. entonces era era muy incierto todo Qué era da. muy por eso los recuerdos más lindos que yo tengo este, están yo te diría desde los nueve años para atrás. Claro. ¿No? Este, cuando íbamos a, a la cancha con mi viejo, este, cuando yo, algo me quedó en la cabeza que es muy loco. Nosotros habíamos alquilado una, una casita muy chica en Misa Martelli. ¿no? Y un día íbamos con mi viejo con el tacho de pintura. Iba, los cuatro. Eh, los cuatro. Eh, él iba a pintar la, la casa que habíamos alquilado y nos pegamos una patinada en el verdín, caímos los dos de espalda y me quedó acá. Y son, esos son los recuerdos que yo tengo. Y, ¿Y se reían? Sí, por supuesto, pero esos son los recuerdos que yo tengo. Eh, eh, ¿Y tu padre tenía eh, ese humor? ¿Tenía buen humor? Era un tipo con humor, sí. Era un tipo con humor, era una gran persona. Pisiano. Pisiano. Sí, era sí, una gran persona, era un tipo... En eso yo soy parecido porque vos me, me ves, me conoces y decís hasta que entraste. ¿Te claro. explico? Claro, claro. Es este, más, me lo han dicho siempre sin compararme con él porque no, alguna gente no lo conocía. Oye, qué duro pareces y qué duro me parecías. Claro, claro. Y después adentro. Y yo <risa> creo que hay un poco también ahí de, viste, de historia. Claro no creo que hay un poco de historia sí, claro sí, de resguardarse también vaya vale a saber uno de qué claro, claro. no vaya a saber uno de qué este, pero yo pude liberarme de muchas cosas de muchas cosas este, por ejemplo, yo soy un tipo que hoy eh, la vez pasada ya en un programa de televisión y, y digo, hablándolo de mi viejo, ¿viste? Y le digo, yo ya perdoné y me dijeron, ¿cómo perdonaste? sí, yo ya perdoné si no me hubiese pegado un tiro cuando tenía 20 años totalmente ¿no es cierto? totalmente este, entonces logré esas cosas crecimiento en eso este, siempre digo los hijos no somos ni herederos de lo bueno ni de lo malo de nuestros padres claro ¿no? Este, hay veces cuando veo que, que son hijos de, otra, de, de lo lamentable que pasó en este país este chico no tiene nada que ver con lo que hizo su padre claro, lo que puede hacer. saber despegar eso claro que hay que sí. saber hacerlo claro que y sí. que así he, he tenido nuevos conocidos yo he estado con el hijo de Firménich, un marito, hablando con él, hablando Bien. con él, y, y mi interior era... Este, este, no tenía claro, nada ¿Qué que tenemos ver, que ver este nosotros chico, con, con las nosotros ideologías no de ellos, con, la, con las creencias? Y, este, y claro. así con muchos eh, aprendí eso. La vida me dio la posibilidad de poder aprender, que creo que es lo más magnífico que tiene la vida, poder aprender esas cosas. Está ¿no? bárbaro. De eso. Quiero que con esa mano que estuvimos trabajando, este, con las manos, con tus manos. El niño vuelva a escribir. Acá tenemos una, una pizarra. Este, quiero que escribas en esta pizarra, pero como un niño. Entonces voy a pedirle a la mano no dominante, la mano izquierda con la que no escribís, así aparece la, la letra de un nene, ¿viste? Uh -huh. Entonces vamos a poner acá, vas a escribir tranquilo, sin problema, querida mamá. A ver si poniendo querida mamá, Ahí te lo borro para que sea tuya. mamá. Eh, a ver si sale. Quiero. Ahí, querida mamá, nada más escribís. Pero después no, me así. contás. Dale, dale, a ver cómo te sale. Sí, puedo. Sí, quiero. Tranquilo, ¿eh? Tenemos mucho tiempo. Querida mamá. O sea, es que la mente empieza a preguntarse de quién es esta letra y empieza a abrir puertitas, ¿viste? De información. Así que... Le vamos a tirar un reproche a la vieja. ¿A la vieja? Sí. Un pequeño reproche. Tampoco tanto. La verdad que en esta estuviste mal, vieja. Acá estuviste Ay, sí. mal. Sí. Eh, eh. A ver si sale la A ver. No... O, ¿Obligarme a seguir la carrera? Sí, una carrera. Ah, ¿que te, ¿Vos querías que ella te obligara? Eh, sí, me hubiese, hoy me hubiese gustado. Claro. Hoy me hubiese gustado. Esto no quiere decir que en mm. aquel momento me hubiese gustado. Claro. No, no te hubiera gustado no, seguramente. No me hubiese gustado, pero, par, pero, si no lo hubiese hecho yo por claro, las mías. Claro. Te este, reprocho que no hubieras empujado más. Después la entiendo. La entiendo porque eran muchos los frentes que tenía que... que eh, tenía muchos frentes ella y... Tenía que... A ver, mi, mi mamá era muy joven. Cuando fue, mi papá tenía 42 años. Muy joven. Este, y lidiar con todo lo que había pasado no le fue fácil. Sin duda. Nada fácil. Este, y la entiendo. Y la entiendo. Aparte de echarle una culpa que no es de ella, porque... No, además, realidad... sabes qué? Me imagino, Aníbal, que si eras un pibe medio riero, medio revoltoso, medio inquieto, eh, en aquella época tampoco daba para ver si este. Si daba porque vos querías estudiar, bueno, tal dale, cual, seguí. Pero venir a decirte, dale, quiero que sea, ¿viste? Era medio, medio bueno, pesado. Es ¿no? que aparte lo estoy poniendo eso sabiendo. Claro, absolutamente. Aunque me hubiese obligado. <risa> no, no, no, sí, no hubiera sido. <risa> pero bueno, <risa> son cosas no, que. No, uno no, no, pero está bueno porque hay, hay un nene ahí que en realidad re, reprocha y se reprocha. Digo, que si vos pudieras cambiar algo de tu vida, decís... Haber estado más instruido, mejor instruido, haber tenido la herramienta del estudio me hubiera Mirá, gustado. Eh, yo no mezclo eh, las carreras con la instrucción. Ah. He conocido... Este, sí. Carrizo. O sea. Carrizo. Sí, que por ahí no... no pintorado. nada Y al revés este, también. He conocido a cada también, uno más bruto. Bueno, claro. mi, yo cuando, yo claro. nunca le había prestado atención cuando fallece mi padre... Este, me di cuenta de que él había leído más de 300, 400 libros con quinto grado. Claro. Desde el peronismo hasta Marx y este, el capital y cosas que voy a decir, esto yo no lo había visto. ¿Entendés? Claro. Entonces, eh, no, no, no mezclo la, la sabiduría de las personas con el estudio formal. Claro, claro. ¿No? Claro. Pero vos decís quizá que un título te hubiera permitido, permitido abrir cosas, alguna otra puertita, alguna otra cosa. Claro. Este, o quizás no. ¿eh? Sí, o quizás no, pero tenemos ese concepto. Pero ¿no? hay un que, concepto eh, de sí, eso. hay una generación que piensa que con el título abajo el brazo uno puede pisar más fuerte, ¿no? Aunque después de la vida te demuestre que no tanto. Sí, de todas maneras, para cerrarte de parte mía ese este tema, creo que, que, que el estudio es. es eh, es lo fundamental que tienen los pobres para poder salir de la pobreza. Sí, señor. ¿no? La capacitación y sí, el señor. estudio. Y ahí hay que apuntar. Sí, señor, absolutamente. Eh, ¿Qué le decimos? Gracias por qué a mami. Un reproche no, y una gracias por todo. Por todo. Este. Me emociona mucho la de vieja. Este. Y porque se la rebancó. ¿no? Es que sufrió mucho. Mucho, mucho. Y, aparte, ella tenía una cosa... Yo no la vi llorar nunca. ¿De qué signo era tu vieja? ¿Cuándo sí, nació? Mi vieja es del, del, del de, de diciembre del 19. Pues, mi hermana es del 21, Sagitario. creo que sí, Fuerte, eh, para adelante. Aparte, una mujer que de muy abajo. Este, una trabajadora metalúrgica. Eh, nacida en Villa Soldati. Eh, o sea, con un carácter... Lindo, viste, cuando es esa rudeza linda, ¿entendés lo que te quiero decir? Justa, eh, muy, muy, de ayudarlo a, a quien pueda ayudar. Este, hoy tiene 93 años y a veces parece un auto cero kilómetros. Ah, sí, bien la vida. Increíble, increíble. Este, no, y agradecerle a ella, agradecerle todo, todo, todo, todo lo que hizo por, por poder continuar una familia que en un momento parecía que se destrozaba. ¿Me explico lo que quiero decir? Eh, yo, no le, yo me emociono mucho cuando mi señora me dice dale, vieja, ¿vas a llorar? <risa> Porque me emociona mucho, eh, por ejemplo, me trae a mí, ¿no? Los adolescentes que pierden a sus padres. Claro. Yo pasé la, la pérdida de, de la figura paterna eh, enfrente mío a los 14 años. Transitar, todo eso costó mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho. Mi viejo ofició de padre y madre, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Pero intentó hacerlo. Lo hizo lo mejor posible y lo hizo bastante bien. Y lo hizo muy bien. Pero el tema de, de perder tanto una mujer o un hombre, a su mamá o a su papá, a una edad de los 13, 14, 15 años, eh, es muy difícil este... Seguir el camino después, ¿no? Eh, así que yo, yo tuve imágenes paternas este, que siempre me acompañaron. De gente mayor, ¿no? Sí. Este, yo sé que algunos lo hicieron con mucho amor. Con mucho amor. Y ¿sí? entonces pude. Pude. Eh, pero bueno, la falta es hasta el día de hoy que... Que pucha, si hubiese. Claro, si hubiese estado acá, unos a ver. Años que, más. Querido papá, a ver. Vamos con papá, Vamos querido con papá. papá. A ver qué reproche nos sale. Reproche. Primero sí, sí, un, sí. Eh, mandale una primero, después total. Después, total, lo perdonamos. Sí. Querido papá. El reproche de ese nene, viste. Sí, sí, Es que lo tengo. Claro. Esta es una letra de un nene de seis meses. ¿eh? Ay, mi amor. Y bueno, súper dotado. Ay, mi vida, querido papá, quisiera que mm, mm, mm, estaba más, con ¿Hubieses claro, más hubieses conmigo. Hubiese estado más tiempo conmigo. Sí, porque él hasta estuvo muy presente hasta mis nueve años, ¿no? y después este, le tocó el lugar, ocupar el lugar que en la CGT y, y es como que se, se perdió. ¿no? Este, el, de entrada fue menos, después se fue acrecentando por las amenazas. Este y el otro se quedaba durmiendo en, en la CGT de lunes a viernes y los fines de semana venía a casa entonces, este, vuelvo a repetir, yo con, en esa época tendría 11 años, más o menos, este, se perdió esa presencia. Y esas risas. Y todo lo que hacíamos juntos, claro, los barriletes claro, de mi altura. Claro, claro. Los barriletes de mi altura con caña y papel de barrilete. En Aedo. Este, ¿Seguís viviendo por esa zona? Eh, yo vivo por Itusango. Sí. Eh, en Aedo, recuerdo que íbamos con mi vieja. Mi hermana era muy chiquita. Yo le llevo cinco años. Y llegamos un día a un lugar y, y mi vieja, ¿dónde me trajiste, José? Pues era, era una tapera. <risa> era lo que podían comprar. Okay, well. y, este, y, bueno... Y, y, y en AEDO yo pasé muy lindos años de mi infancia porque era muy, muy, muy barrio el lugar, muy barrio. Muchos amigos, mucho, mucha gente linda mi escuela andante de Argentina, escuela del Estado. Este, pero de todas maneras, eh, con distintos momentos duros y, y lindos, uno hace un balance positivo. Claro. Un gracias al viejo. Gracias por gracias. lo más importante. Para darle sí, las gracias. Sí, me, yo creo que... Primero, gracias por... Porque, por el cargo que ocupó, no haber sido un corrupto. Claro. ¿No? Eso me parece una genialidad. Algo común que me parezca una genialidad. Claro, claro. Este, no, sí, sí. sí. Y más por, ahora, que vos estás sí, viendo gracias, la lata por ahí dando vueltas. Gracias y... por haber sido como fue. Este, gracias por haberme enseñado vivo y después de fallecido muchas cosas. Muchas cosas. Que fuiste descubriendo como lo de la lectura, por ejemplo. ¿Fueron apareciendo? No solo eso, este, sino eh, más que nada la, la empatía por el otro, este, el, el estar atento a, a, a quién podés darle una mano si es necesario. Eh, yo me he cruzado con gente y me he dicho yo a tu papá le digo que a mi mamá, hace muchos años, siga viva. ¿Por qué le digo? Y porque le hizo operar en, en el hospital de la UON de de lado Por ejemplo, cosas así que yo no sabía sabía y ni él las contaba. ¿Me entendés lo claro. hacía? Porque lo hacía la vez pasada, no hace mucho. Sí, sí, con la naturalidad. No hace de mucho. Una, una señora de Lanús me manda vía una red social yo le quiero, quiero agradecer a vos a, a, a tu padre. Este, una vez yo me dice le pedí, lo fui a, ver a la CGT y ¿cómo me va a atender? Me atendió, yo no tenía para comer. Me dice, todos los meses me mandaba comida. Cosas que voy a decir. ¡Está, está bueno! Yo no sabía eso. ¡Está, está bueno! Y este, y aparte él era un tipo que venía del lugar, nacido en Santa Fe Alcorta, trabajador rural desde muy joven, este, o sea que venía bien de, del pueblo, ¿no? Bien, bien de, de abajo, bien, bien de, abajo. de abajo. Llegó sí. a Buenos Aires en un camión de crónica cuando los diarios venían en camión, este, terminó <coughs> trabajando en una fábrica metalúrgica, qué sé yo. Y él mantuvo que me, siempre te eso. quiero contar algo, Aníbal, sí. una cosa que me encanta, que yo tenía, quería cuidarme de, de, de que no seas el hijo de Ruchi acá y que, y que yo pudiera hablar con, con vos. Y me encanta porque eh, vos mismo gozás con hablar de tu padre y con, con, con que la nota vaya hacia esos lugares... No la quiero llevar, pero lo que pasa pero es que de mi vida, Pero vas, es de claro, mí también. exactamente, exactamente. Estás hablando de mí. Estás hablando de vos, estás hablando Tal de Tal cual. Vamos a hacer un pequeño corte y ahora seguimos disfrutando. Si no sabemos por qué milagro pudieras estar un minuto otra vez frente a tu padre, oh. ¿te gustaría? Me pasó algo muy raro. Hace un año aproximadamente, yo he soñado mucho con mi padre. Pero hace un año me levanté y le dije a mi vieja, a mi, a mi señora Anabela, ¿sabes qué me pasó? Que soñé con mi viejo y sentí cuando lo abracé. Ah, qué hermos. Muy loco. Sentí el cuerpo. Qué hermoso. Muy loco, he soñado estar en la cancha. Ese día yo sentí cuando lo abracé y cuando me abrazó. Qué hermoso. Y si ahora tuviéramos la oportunidad de que estuviera acá, ¿te gustaría que estuviera? Sí, hubiese sido eh, ya, una el... guía fundamental. ¿Vamos para... a darte el gusto? Te vamos el gusto. <risa> vamos con tu papá. Vamos a ver al papá de Aníbal. Lo voy a llevar ahora a Aníbal Ruchi, del otro lado. Vaya señor, sentadito por favor, ojitos cerrados para poder visualizar. Ah. Sí. Tenemos ganas de imaginar que Papá Ruchi está acá. Ojitos abiertos. Mm. Es muy fuerte esa imagen. Parece que estuviese realmente. Sí. Si estuviese, no. Gracias. No. Gracias, viejo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por, por lo que fue como padre. Gracias por seguir acompañándome. ¿Sentís que sigue, no? Sí. Sí, siempre está o al lado, o adelante o atrás. Pero siempre está. Siempre está en las decisiones. Este. Siempre está. Era, era aparte él era, él era el duro conmigo <ríe> él era el duro sí este fue es un gran ejemplo para mí en lo que hago en lo cotidiano este gracias por haber sido como fue gracias por la humildad que tenía este nunca se la creyó mm. nunca nunca se la creyó este fue un hombre muy muy, este, muy humilde ante los demás. Este, en el fondo era un obrero. Claro, era un obrero. Él era un obrero. Este, siempre lo decía. Yo soy un obrero metalúrgico, más allá del cargo que, que ocupe. Este, y siempre fue un obrero, siempre fue un tipo magnífico, un tipo que... Siempre ayudaba a la familia de mi mamá, lo que podía. Este, eh, vivimos en Soldati, uno de los lugares que me ha quedado marcado eh, en mi memoria con mucho amor. En Soldati es un lugar muy pobre. Claro. Muy Sol. pobre. Una zona muy pobre, pero que yo recuerdo con mucho amor. Con muy, que debe ser uno de los lugares que yo con más amor recuerdo. Y contame una cosa, Aníbal, si te veo hoy hacer lo que estás haciendo, este, si, si veo hoy tu compromiso, ¿qué, ¿qué te diría? Sí, yo calculo que, que estaría orgulloso y también me, en algunas cosas me retaría. Mm. <risa> pero no porque sea mala. No, no, no, no sí, sí. cambio de opiniones. No, <risa> este, no, para mí, este, yo hago un ejercicio siempre de... Intenta imaginar qué haría él, pero no por imitarlo. Claro. Este, sino porque entiendo que hizo bastante bien las cosas con las decisiones que tuve tuvo que tomar. Este, y, y siempre hablo con él. Ah, ¿sí? Sí. Siempre hablo. Este, y me imagino lo que podría decirme. Por ahí me lo invento un poco para la. No, pero no la un poquito. No hay que Es factible, es factible, pero no, este. Su conducta me ha marcado mucho en lo que.. Porque dentro de todo estábamos. Yo seguí más o menos los pasos de él sin haber sido sindicalista nunca, ni serlo. Ni voy a hacerlo. Sí, sí, sí. Pero hay me dejó muchas enseñanzas, inclusive escritas, Ajá. ¿no? Y, este, y eso yo lo he desarrollado, lo he entendido eh, y, y lo he llevado a la práctica y lo llevo a la práctica. Inclusive no solo en los hechos, sino como ideas, ¿no? Así que le seguimos dando las gracias, ¿no? No, sí, ¿Eh? a mi después familia... y después y después. Y es que no, no, es imposible. Nosotros, yo a veces me imagino, yo digo, Pucha, yo viví con mi, con mi viejo 14 años nada más. Mira que es que... muy loco. Mira lo que... Pero te quiero decir, es muy loco. ¿Viste? Que tan poco tiempo y que el tipo haya dejado tanto en tan poco tiempo. Creo que después magnifiqué todo lo que dejó. Sí, sí, ¿no? bueno, bueno, Pero eso fue fuerte fue hasta los 14 años. Claro, fue fuerte. Claro. Fue muy fuerte. Y este... Ah, yo o, oí abrazarlo. Eso. No sé si usaría palabra. No, seguro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.